Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Aquí les voy a enseñar cómo hacer planos en Fusion 360. Lo que tengo aquí en pantalla es un ensamble. Todos los cuerpos ya los convertí en componentes, ya todo se puede mover. Y ahora me voy a ir a la parte de design y drawing. Aquí hay que seleccionar drawing from design. Aquí tengo varias opciones para escoger qué es lo que voy a mandar a los planos. Solo los visibles, todo el ensamble completo o seleccionar solo algunas piezas en mi caso voy a seleccionar todo el ensamble completo como es un plano desde cero en Drawing tengo Create New si tuvieran otro ya creado pueden seleccionar más después en Template le voy a poner From Scratch ustedes pueden crear sus templates y poner la forma y los datos que ustedes quieran estar haciendo en sus planos el estándar tenemos la opción ISO-ASME y de unidades lo voy a dejar en milímetros y la hoja la voy a dejar en A3 voy a seleccionar OK ya está, esta es la interfaz de los drawings o de los planos Lo primero que me pide aquí es dar clic en donde quiero poner esta vista Que es la vista frontal, voy a dar un clic y ya se colocó del lado derecho tengo las opciones, la apariencia, puedo seleccionar cuál es la vista que quiero que se esté viendo, aquí puedo seleccionar la escala, por ejemplo si le pongo 1 a 1 se puede ver toda la imagen completa y aquí puedo seleccionar si quiero que se vean solo las líneas, si quiero que se vea color, por ejemplo voy a seleccionar el estilo Visible and Hidden Edges, ok? Y esto es lo que me muestra, voy a dar doble clic para editarlo y ahora voy a seleccionar Shaded ya tengo mi primera vista, esta la puedo mover simplemente arrastrando y a partir de aquí puedo crear nuevas vistas voy a ponerle aquí Projected View o la tecla P después me dice que seleccione el Parent View que va a ser este y a partir de aquí a donde quiera que muevan el mouse los va a seguir una vista voy a dar clic aquí y voy a seleccionar una vista isométrica voy a dar OK ahora los voy a arrastrar ya tengo aquí mis vistas también pueden ustedes crear vistas de sección, aquí está Section View, en donde les puede partir un modelo. Por ejemplo, voy a decirle que parta mi modelo desde aquí hasta aquí. Doy clic OK. Y vean cómo me aparece una vista de esa parte. Y aquí me aparece una vista de la sección que yo seleccioné. Doy clic OK. Y listo. Ahora, para poner medidas es muy sencillo. Aquí arriba está la herramienta de dimensión, Dimension o tecla D. Y con este puedo comenzar a poner dimensiones. Un clic es para seleccionar un lugar. Y si doy dos clics, puedo seleccionar una medida. Voy a dar clic Escape, la suprimo y voy a comenzar a poner medidas. Voy a dar un clic en el radio interior, otro clic en el radio medio y un último clic en el radio exterior. Vean cómo es de sencillo. Ahora voy a ver qué espesor tiene mi reloj. Selecciono de aquí a aquí. Voy a ver cuánto tiene de largo. Y así de fácil es estar poniendo medidas. Un clic les aparece una medida, un segundo clic les aparece otra medida. Ahora, si ustedes quisieran poner una vista explotada o explosionada, se puede hacer, pero primero necesitan hacer una animación para explotar su modelo. Para eso, ya hay un video en mi canal donde pueden ver cómo hacer animaciones. Me voy a Animation. Y aquí yo ya tengo una creada en donde se me desarma la pieza. A esta pieza le voy a poner Vista Explotada. Listo, regreso a Design, guardo mi archivo... Regreso al plano y me aparece este triangulito, significa que algo fue actualizado, le voy a dar clic para actualizar también mi plano. Listo, ya quedó actualizado. Ahora voy a seleccionar, quiero una nueva página. Ya tengo una nueva página. El primer icono, Base View, me ayuda a agregar nuevos componentes. Doy clic aquí. Y me pregunta, ¿qué quieres? ¿Una referencia? Yo quiero seguir trabajando en el reloj de Mickey. O puedo crear uno nuevo, completamente nuevo. En este caso la hoja va a ser completamente nueva y no quiero poner los mismos modelos que ya tenía. Aquí en representación voy a seleccionar vista explotada, que es parte de la animación que hice hace rato. Aquí ya tengo esto. Le voy a cambiar la escala 2 a 1 para hacerlo más grande. Doy clic y después en OK. Ya saben que si quieren editar la forma en la que se está visualizando, con doble clic se puede hacer. Close. Aquí ya tengo mi vista explotada. Ahora lo que voy a hacer es poner listas de materiales. Voy a volver a hacer chico esto para tener espacio para la lista de materiales. Este se pone desde tablas. Selecciono una tabla, la coloco y vean cómo automáticamente en mi vista explotada ya se pusieron todos los nombres y los globos que tengo aquí. Lo único que faltaría es escribir aquí en la tabla la descripción. En el caso de Fusion tenía todos como material steel, pero ustedes pueden desde el, desde el modelado estar poniéndole diferentes materiales para que automáticamente en el plano les aparezcan los materiales. Para editar el cuadro de información de los planos simplemente hay que hacer doble clic y aquí ya les aparecen todos los espacios en donde pueden estar escribiendo. Y para finalizar y exportar nuestro archivo simplemente nos damos a Output, guardar todos los, todas las hojas, abrir el PDF al final, le doy clic, ok, lo guardo con algún nombre. Y cuando termine de guardar ya les aparece el PDF con sus planos. Eso es todo, hasta luego.